Se ha dado un plazo de 30 días una vez que se realicen las juntas de accionistas para establecer precisamente el destino de las utilidades. En este caso consideramos el, que el tope para que ya empiecen a otorgarlos es en eh, mayo de esta gestión viceministra estos dos fondos que crea el estado boliviano para poder fomentar también la economía y apoyar a estos sectores, tanto a los microempresarios como también a los jóvenes. Ahora, quiero hacer hincapié eh, sobre todo en el tema de los jóvenes, ¿no? Usted decía, ¿tengo que demostrar como joven si tengo un emprendimiento o, o basta con la capacidad que pueda tener yo de, de, de crédito? El caso de son dos, o si tienes un emprendimiento o si vas a continuar tus estudios superiores. Entonces, ahí sí tienes que demostrar cuál va a ser tu emprendimiento, cómo vas a generar el, eh, los ingresos. Y por eso en la tecnología que utilizan las entidades para este tipo de créditos tienen tecnología que además de dar el crédito, les permite eh, tener pues una asistencia técnica, ¿no es verdad? Es decir, precisamente hacer ese seguimiento de tal manera de no solo pues, endeudar y que el joven no pueda llevar a, a, a la finalización este, este crédito. ¿no? Eh, entonces, eso de eso se trata y por eso se pide que la entidad cuente con una tecnología específica y lo importante también es que eh, se va a pedir a la ASI, que va a ser la que eh, va a supervisar, que pida planes tanto de colocación y los programas que van a tener para que se cumpla de los del uso de estos fondos, ¿no? Se va a pedir planes y proyecciones del uso y la colocación de estos créditos. Y para eso, las entidades financieras tienen que desarrollar tecnología y productos específicos destinados a estos a estos sectores que a los cuales hemos priorizado para que esos recursos que vienen de las utilidades de las empresas, entidades financieras puedan ser utilizadas. Ahora bien, si hablamos puntualmente viceministra del Focremi nos decía, ¿no? En este caso, quiero consultarle ¿qué respondería usted también a los microempresarios? Han estado viendo algunas observaciones, decían ellos que eh, cada una de las eh, entidades financieras que ha mencionado tienen sus, sus peros, digamos, ¿no? Sus condiciones en este caso ven que eh, pues no serían tan accesibles estas condiciones o estos requisitos, utilizar esa palabra, porque eh, han advertido esta situación. ¿Y ya esto depende de cada de cada banco? Efectivamente. Lo que pasa es que no te olvides que estos recursos también no, no son una donación, ¿no es verdad? La entidad tiene la obligación de colocar y recuperar. ¿Por qué? Porque eso tiene que llegar a la mayor cantidad de microempresarios. Entonces, ahí lo que tienen que evaluar es la capacidad de pagos, ¿no es verdad? Y eso se lo hace en la otorgación de todos los créditos, no como antes que te daban el crédito en base a la garantía que tenías. Por tanto, aquí lo que se está pidiendo, y es precisamente eh, que no excedan, digamos, en esta... Eh, en la solicitud de requisitos es que se le da a la ASI la potestad de poder requerir planes y proyecciones de uso y colocación de los créditos. Por tanto, si la ASI evalúa que no se está colocando estos créditos verá pues si los requisitos son excesivos y para que modifiquen la tecnología que están utilizando o pro, los productos que están ofreciendo para poder colocar estos recursos que se está otorgando a través de estos fondos. Claro. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces ustedes van a hacer el seguimiento a todas las entidades financieras, puesto que muchas veces cuando hablamos de créditos eh, y llegas a, a un banco o a una entidad financiera, el principal problema son los requisitos y a veces se hace inaccesible poder tener un crédito pese a todas las disposiciones o a las comodidades que podría otorgar, entre comillas, un banco. Ah, sí, sí como lo ha hecho, ¿no? Cuando se ha fijado, por ejemplo, el tema de la colocación de los créditos, un 60% de la cartera para lo que es crédito productivo y vivienda de interés social, y se ha colocado, todas las entidades han cumplido con ese límite, ha sido la la que ha controlado y se garantiza, ¿no? Entonces, es un poco también exagerado decir que no tienen acceso. La mayor cantidad, más del 40% de los créditos que se han otorgado, están destinados al microcrédito. O sea, realmente nuestro país es uno de los países donde el acceso al microcrédito, eh, en, en base a la tecnología y a las facilidades que se ha dado como gobierno para que accedan los, a los créditos, eh, se está posibilitando esa bancarización, esa inclusión financiera de estos sectores, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que no es correcto decir que no tienen acceso. Eh, tienen acceso, son las tasas de interés más bajas que se cobran, a nivel de Latinoamérica en nuestro país y se pide algo importante, lo que es la tecnología crediticia, a fin de garantizar de que esto sea beneficioso para los microprestatarios y que no se los sobreendeude, porque tampoco es muy adecuado el tema del sobreendeudamiento. Claro, eso es sumamente importante tomarlo en cuenta. Estamos dialogando con la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Iveth Espinosa. Viceministra, aprovechando este contacto, y usted sabe que también esto está en la coyuntura, queremos consultarle ante el descenso de las reservas internacionales netas. Algunos analistas han señalado que las medidas adoptadas, por ejemplo, por el Banco Central de Bolivia para mejorar las mismas no han sido suficientes. Ellos piden atraer mayor inversión extranjera, dinamizar el turismo. ¿Cómo se está enfocando este tema también? Por favor, cuéntenos. A ver, hay que establecer cómo son utilizadas las reservas internacionales, ¿no es verdad? O sea, lo que están comparando es con una, un dato que no era lo normal, bajo condiciones de precios diferentes, eh, internacionales, etc. Las condiciones internacionales ahora son diferentes, son condiciones adversas, y no obstante de eso se ha tenido un promedio eh, desde el 2020 al de, desde el 2021 al 2022 de un promedio de 4.425 millones de dólares en reservas internacionales, eh, uno. Dos, estos niveles de reservas que a febrero han llegado a 3.538 millones de dólares permiten y cumplen con lo que a nivel internacional te piden para un país eh, tener, o sea, en el número de importaciones porque para eso te sirven las reservas las reservas no están eh, para estar guardadas acumuladas y que nadie los toque no es así eso fluctúa en virtud efectivamente a las operaciones que se realizan y las operaciones que se han, eh, en nuestro país para traer precisamente eh, pues eh, diésel eh, todo lo que hace a hidrocarburos con los precios que se están eh, vendiendo ha permitido que muchos exportadores, muchos productores puedan ser competitivos y podamos subir en los niveles de exportaciones que tenemos. Entonces, el decir eh, que no es adecuada las las medidas, no es así. En base a eso se ha establecido la ley para el fortalecimiento que permita comprar el oro a los productores nacionales a precios internacionales y competitivos que van a reforzar más lo que son las recetas. Dos, se ha firmado un convenio con el Banco Unión precisamente para permitir que eh, estos eh, exportadores puedan tener un incentivo adicional para vender al Banco Central a través del Banco Unión. Y ha sido exitosa, como que no, ya seis empresas exportadoras eh, que han hecho estas operaciones a través del Banco Unión han logrado y traer eh, dólares por un monto de 10.6 millones de dólares, entonces las medidas y las acciones que se están tomando son las adecuadas precisamente para tener el, el nivel de reservas que nos permita mantener el tipo de cambio, seguir eh, fomentando a los exportadores hemos, somos eh, en es, la gestión pasada y esta gestión las gestiones que hemos presentado saldos positivos en la balanza comercial que antes no lo teníamos y que haya crecimiento en nuestras exportaciones, que eso nos permite además seguir eh, generando el, el incremento y fortalecer nuestras reservas internacionales. Por tanto, eh, estos datos que dan los. ¿no? La inversión externa, eh, precisamente, eh, si bien ahora el Estado ha dado estas inversiones, ha sido porque anteriormente eh, pues lo, lo han suspendido y nosotros como hemos dado, hemos dado esas inversiones para de nuevo reactivar todas aquellas obras y, y dar nuevamente reactivar la actividad económica en nuestro país. En un contexto internacional tan difícil, eh, realmente, eh, pues las inversiones no están parando a nivel mundial, o sea, es un tema muy complicado que con las medidas adecuadas que se están dando, está permitiendo tener las cifras positivas que hemos presentado. Bajos niveles de inflación El más bajo a nivel de Sudamérica Crecimiento Y también el, la disminución del desempleo Entonces son factores Que nos permiten decir que nuestra economía Pues presenta datos positivos Un sistema financiero además eh, Pues eh, con utilidades a, Con relación a la gestión Pasada han generado 25% Más de utilidades Que permite precisamente Poder destinar esas utilidades del 6% a estos fondos que reactivan la economía y permiten seguir teniendo números positivos y mantener la estabilidad de nuestro tipo de cambio y por tanto no hay ninguna preocupación, no debería haber ninguna preocupación por parte de la población con relación a este tema. Viceministra, ya para finalizar esta entrevista y aprovechando lo que usted menciona, por favor, este, ¿qué le puede decir a esos analistas y también a, a cierto grupo de nuestro país que está preocupado en el tema de eh, la falta o escasez de dólar? Es, eh, ¿Hay algún tema que, que, que nos tengamos que preocupar en este aspecto, en el tema de el dólar? No, porque lo que nosotros vemos es que no hay esa escasez. Es, tenemos eh, Hay una fluctuación, eh, efectivamente, eh, en finanzas todo fluctúa fluctúa el tema de los créditos fluctúa el tema de los depósitos pero aquí lo que hay que ver es la tendencia si se mantiene y en el tema del tipo de cambio nosotros vemos pues que en el número de transacciones de ventas de dólares en, eh, en empresas de giro y mesas el banco se ha mantenido dentro de lo que es el promedio. Eh, no ha habido ninguna, digamos, eh, un dato que te permita decir que no está que hay alguna escasez. Es más, la venta de dólares de Estados, eh, del dólar de Estados Unidos eh, ha sido normal. Eh, no vemos que haya una escasez o que haya caído, está dentro de lo que es el promedio. Entonces, el ir por un analista e ir a un librecambista, a un librecambista, <ríe> y decir que por eso está escaseando, no, no, no corresponde. Además, de acuerdo a las ...tenemos, o sea, ni siquiera puedes decir que, ah, la gente no tiene eh, dólares para pagar sus créditos, los créditos más del 90% están en moneda nacional. La gente ahorra su dinero, eh, el sobrante que tiene gracias a las medidas que tenemos, que ha mejorado sus ingresos y le ha permitido tener excedente y ahorrar, lo están ahorrando en moneda nacional. El más del 80% de las ahorros es moneda El 40% de los ahorros están en depósitos a plazo fijo, es decir... A largo plazo. Entonces, estos análisis que se hacen están fuera del contexto, estarán recordando tiempos pasados donde se han cometido una serie de errores y que siguen con, esa, eh, con esos recuerdos, yo creo, porque las cifras que ahora estamos mostrando son completamente diferentes a las que señalan estos análisis ha sido importante entonces hablar de estos dos créditos para, las, para los microempresarios para los jóvenes también, dejar de lado también este tipo de susceptibilidades y aclarar el panorama económico, la estaremos convocando por favor más adelante, será un placer volverla a recibir, muchas gracias por su tiempo A ustedes, muchísimas gracias y bueno, decir que podemos ver eh, con las cifras una tasas de interés, tasas de inflación eh, baja crecimiento un sistema financiero sólido, acceso a créditos, eh, incremento de los ahorros, nos permiten decir, como dice nuestro presidente, que estamos reconstruyendo nuestra economía y estamos creciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, viceministra Ibede Espinosa, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, quien estuvo con Radio Éxito Bolivia, informándonos sobre dos fondos importantes, tanto para los microempresarios y para los jóvenes.